Hola gente de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal El día de hoy le traemos por acá lo que sería un Motorola Moto G10 La cual tiene bloqueo por cuenta de Google Como ustedes saben gente estos dispositivos ya tienen la seguridad de Android 11 Y hoy les voy a enseñar un método muy importante manual Y sin utilizar PC ni ninguna herramienta para solucionar ese problema de cuenta de Google Como primer paso lo que tenemos que hacer amigos es conectarse acá a nuestra red Wi-Fi cercana que tengamos una vez que estemos conectados, vamos a hacer lo siguiente. Listo, entonces acá nos vamos a conectar a nuestra red wifi que tengamos cercana, gente, para hacer el proceso. Yo ahí, por ejemplo, ya me estoy conectando a mi red wifi solamente me queda esperando. Entonces, muchachos, como ustedes pueden ver, yo acá me he conectado a mi red wifi fi Lo que voy a hacer es volver hacia el inicio. Y ojo, gente, acá les voy a dejar pues yo un video en la descripción para que puedan hacer este proceso de colocar un pin a la tarjeta SIM que tenemos acá. En este caso yo ya tengo bloqueada esta tarjeta SIM por pin, la cual yo lo voy a colocar al dispositivo. Obviamente eso me ayudaría bastante a hacer el proceso de FRP. Listo. En este caso yo voy a conectar, por ejemplo, lo que es el chip. Y como tú puedes ver, se me va a bloquear la pantalla hacia el instante. Listo. Acá lo que tenemos que hacer es colocar el pin. Por ejemplo, yo voy a colocar el pin y lo voy a dar en lechita listo una vez que el dispositivo se me quede ahí gente voy a jalar hacia un costado y voy a presionar el drenaje de ajustes listo acá vamos a ir donde dice administrar listo gente una vez que tengamos acá pues ya de acá es un proceso muy fácil y muy rápido lo vamos a dar acá donde dice opciones avanzadas en la parte de abajo se va a deslizar un menú bastante largo voy a dar en la opción donde dice no interrumpir listo acá vamos a abrir a donde dice aplicaciones en este caso acá, aplicaciones listo, acá nos dice que no se encontró ni una aplicación, le vamos a dar en el más y ahí estaría todas las aplicaciones listo, como podemos ver acá tenemos una infinidad de aplicaciones, ¿Qué vamos a hacer gente acá en este caso, lo que nosotros queremos hacer es llegar a navegador, en este caso yo lo tengo acá Google Chrome y también vía YouTube que se puede ingresar ¿no? A ver, vamos a probar acá con Google Chrome, por ejemplo, para abrirlo. Le damos un clic, listo. Y acá sobre el icono le damos un clic y lo damos en abrir. Listo amigos, entonces y acá pues estamos ya en el navegador, que es algo muy fácil hacer el proceso. Acá le damos aceptar y continuar, no gracias. Y vamos arriba al buscador. Acá en el buscador lo que vamos a hacer es algo muy fácil. Acá en el buscador, gente, vamos a buscar lo siguiente, la página Los Cracks de GCM Neo en este caso yo siempre busco con gsm 9 frp ya que es una página bastante visitada gente y está en principios lo abrimos y listo acá se nos canará un menú muy importante gente que tenemos que tener en cuenta ojo no son las aplicaciones de tu dispositivo pero son aplicaciones muy importantes que nos ayuda a hacer FRP en muchos dispositivos Motorola, Samsung, etc listo acá voy a dar en el drenaje de ajustes entonces y automáticamente como tú puedes ver se me va a llevar el ajuste del dispositivo Qué vamos a hacer acá gente, hay que tener en cuenta acá un dato muy importante lo que vamos a hacer es ir a la opción de accesibilidad damos clic ahí y lo que vamos a habilitar sería la siguiente opción vamos a habilitar menú de accesibilidad listo, le damos en permitir y lo activamos, listo amigos ahí nos indica que deslizando con dos dedos hacia arriba se nos va a aparecer el menú de accesibilidad como ustedes pueden verlo pero ya yo voy a volver hacia atrás listo voy a volver nuevamente hacia atrás y me voy a ubicar acá nuevamente en ajustes acá voy a buscar la opción de aplicaciones y notificaciones listo gente acá nos dan las aplicaciones, vamos en ver todas y acá lo que vamos a buscar es servicios de Google Play o Google Play Service que es algo muy importante, es una aplicación que tenemos que deshabilitar listo acá lo tenemos, servicios de Google Play, lo presionamos, lo inhabilitamos acá y forzamos detección, listo ahí está deshabilitada la aplicación, perdón, inhabilitada, vamos a volver hacia atrás, y vamos a buscar configuración de Android, pero en este caso como yo puedo ver no lo puedo encontrar, listo, acá lo tenemos, bueno acá sí me apareció en un principio, si por ahora no les muestra solo denle en mostrar aplicaciones del sistema, pero yo ya lo tengo acá la opción configuración de Android, le doy un clic ahí, y en este caso esta sí no me permite deshabilitar, listo, lo que voy a hacer es forzar detención y listo, listo amigos una vez que ya estemos ahí pues para volver al menú de configuración lo que tenemos que hacer es muy importante salir, deslizar hacia arriba con el dedo y listo y ya estaríamos en la configuración del dispositivo acá lo que vamos a hacer es algo muy rápido y muy simple gente vamos a comenzar a configurar nuestros pasos correspondientes listo acá vamos a hacer algo muy importante gente vamos a deslizar hacia arriba listo Ahí nos sale menú de asistente y presionamos asistente. Listo, entonces ahí nos va a llevar a configuración. Nos damos en configuración y habilitamos servicios de Google Play. Listo. Ahora si sí, vamos a volver hacia atrás, vamos a dar clic en un costado, vamos hacia atrás y nos vamos a ubicar acá en las opciones de Wi-Fi. Como tú puedes ver en la parte de abajo me dice omitir. Lo doy en omitir y continuar. Listo, amigos. En este caso ya no me conecté a Wi-Fi. Es algo muy rápido. Vamos a configurar el dispositivo acá le damos en omitir todo lo vamos a omitir gente y estaría eliminado en este caso el moto g610 perdón el moto moto g10 de una forma rápida y fácil esto es un método muy importante gente para todas las personitas que no cuentan con una pc o algo que les pueda ayudar este es un método manual 100% confiable Listo, vamos acá al inicio y como tú puedes ver ya está eliminada la cuenta de Google con unos simples pasos. Bueno eso fue todo, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like, nos vemos en un próximo video. En la descripción les voy a dejar el video de cómo poner un PIN, lo que es a la tarjeta SIM para hacer el proceso.